En este contexto, el senador estadounidense Marco Rubio ha protagonizado un nuevo escándalo. El legislador hizo explotar las redes sociales con un polémico tuit que recuerda cómo terminó el líder de Libia, Muammar Gaddafi. Wikileaks ironizó con un comentario que nada dice más sobre los derechos humanos que deleitarse con un suceso así. Muchos usuarios han pedido a la red social que elimine el mensaje.